¿Sabías que en la región metropolitana en 2018, casi el 80% de las viviendas nuevas vendidas corresponde a departamentos? ¿Y que solo el 2.5% tenía un precio asequible para el 40% de la población más vulnerable? Ciudad con todos. Diálogo para una densificación equilibrada es un proyecto que busca promover y conducir una discusión informada y propositiva sobre cómo llevar adelante un proceso de densificación que sea equilibrado en la ciudad de Santiago. Significa que tiene que cumplir con cinco dimensiones o requisitos. Lo primero es que tiene que ser planificado. Lo segundo es que tiene que ser diseñado e implementado de manera eficiente. Lo tercero es que tiene que ser sustentable no solo en términos medioambientales, sino también económicos y sociales. Lo cuarto es que tiene que favorecer la integración social. Y lo último, pero más importante, es que tiene que estar centrado en las personas. La densificación, cuando es equilibrada, trae muchos beneficios para la, para la ciudad y para las personas. Sin embargo, mucha gente no lo percibe así, percibe las pérdidas y los, y los perjuicios que tiene. El proyecto Ciudad con Todos busca generar una plataforma para tener una discusión informada sobre estas materias y así llevar los beneficios de la ciudad a todas las personas. Para lograr su objetivo, Ciudad con Todos ha llevado a cabo distintas instancias de vinculación y articulación de diversos actores, entre ellas dos encuentros académicos con expertos UC. También una mesa de trabajo con instituciones que se relacionan directa o indirectamente con temáticas de la densificación de la ciudad. Para nosotros es sumamente relevante poder estar en esta instancia participando del mundo privado, pero además poder escuchar toda la opinión del mundo desde el punto de la público y académico. Además, creemos que podemos aportar un montón de información valiosa para una buena ejecución de este proyecto. La Jornada Participativa de Diagnóstico fue otra de las instancias de diálogo en la que más de 50 personas debatieron sobre cómo debe darse este proceso. ¿Es posible hacer una densificación de otra manera? Yo creo que la posibilidad de que eso pase es que haya como una gran mirada común de que, a dónde queremos ir. Y en esa mirada tiene que estar la comunidad, tiene que estar la academia, el gobierno, el Estado y ciertamente el sector privado. Y aquí se trató un poco que todas esas voces aparecieran. Me parece que es fundamental y creo que a veces tenemos pocos espacios de, de poder encontrarnos de distintos sectores, digamos, para poder discutir. Y uno encuentra muchos más puntos en consonancia que disonancia. Fue un diálogo muy, muy rico, muy... muy muy lleno de, de, de aportes de, de lado y lado. Ciudad con todos. También considera espacios en los que se pueda recoger la voz ciudadana, por lo que se realizó una primera intervención urbana en el Paseo Bandera para conocer cómo las personas perciben la densificación. Pon la conectividad, tengo el metro ahora en la esquina de mi casa, tengo micros para todos lados, puedo caminar al centro. Las ciudades no, no, no tienen plaza, las plazas se han transformado en plazas de cemento, que son prácticas, sí, pero la gente vive encerrada. Se conversó con más de 200 transeúntes que entregaron información valiosa sobre cómo es la ciudad en la que quieren vivir. Uno de los pilares fundamentales de este proyecto es que esté centrado en las personas, porque es un proyecto que invita a conversar tanto al sector público, al sector privado, a la academia, pero sobre todo a la ciudadanía que es una voz que requiere ser escuchada porque finalmente es para ellos que estamos densificando. Ciudad con Todos también genera evidencia necesaria para contribuir a que este proceso de densificación se realice de manera equilibrada. En esta primera etapa, se trabajó en identificar las zonas de buena accesibilidad. Las zonas de buena accesibilidad corresponden a áreas que cumplen con cuatro parámetros de acceso súper importantes para la calidad de vida de las personas. Estos son educación, eh, transporte, áreas verdes y salud. Eh, nosotros en Ciudad con Todos estamos haciendo estos cálculos y complementándolos también con medidas de calidad y posteriormente con nuevos indicadores que permitan mejorar estas mediciones. Ciudad con Todos, diálogo para una densificación equilibrada. Comprende el proceso de densificación como un medio para mejorar la calidad de vida de las personas en la ciudad.